A mí me gusta definir esta historia como una simpática crítica constructiva. De ahí el título de sin más preocupaciones. Y es que delante de sus narices está ocurriendo algo que lamentablemente en nuestro país lo hemos estado viviendo desde hace mmm, décadas. He procurado que sea una crítica a la corrupción. Entonces cuando me llamasteis es que estaba trabajando y me dijisteis que había resultado ganador como había sido... Pues imagínate. Anda Paco, cariño, cámbialo. ¿Y esto qué? ¿Qué me dices de esto? Que se merecía que lo echaran. ¿Pero qué dices, joe? ¿Es lo mejor que ha pasado en el reality de año? Yo, yo estuve viendo la variedad de diferentes opciones de concursos que teníais en Hitsbook y con pronto me había parecido tan interesante la enorme diversidad que teníais.